hay otra noticia también que a nivel político ha causado mucho revuelo y es nada más y nada menos que la Instagramer y ex esposa de Morsa La Para sigue dando de qué hablar. Es difícil que te diga así. Una gente, que tú te llamen, no te llamen por Alexandra, te llamen ex esposa de fulano o ex hermano de fulano. No, ella se conoce por eso. ¿Y, y quién la conoce por otra cosa? Eh? <risa> Yo te voy a decir... Alexandra Acu, Actu, Actu, o Acu, sea, la el MVP. Ella ya se llama así. Sí, en Instagram. ¿Tú la conoces? Por Alexandra Actu. Néstor, Néstor, Hello. No. No, tengo que Actu. decirte la ex esposa. A mí me dicen que, ay, mira, que en una entrevista con Alexandra Actu, yo te, yo te vengo por, por lo corripio, por ahí, dueña <risa> de tu canal o algo, tú entiendes, pero Es propio de nosotros los dominicanos y nuestra cultura, no sabemos asociar si no hay Sí, algo que. Verdad, que, es que Ella no ha hecho nada. El Oye, ella no ha hecho nada para darse a conocer. Ella por el otro sí, More salió en un aeropuerto con unos okay. seguridad. Ha ido okay. a algunos centros donde Pero hay niños no. que son sus fans. Pues yo he tenido seguridad. Que en la veo un divorcio muy grande entre en ser fans de una persona que es sumamente adulta. En, en la patronal yo siempre llevo mi seguridad en la patronal. No sé. <ríe> bueno, Contigo. cabe destacar que ella está teniendo un sueldito, eh como asesora de comunicación en Inaipi, de 110 mil pesitos. ¿Pero cuánto? Dios 110 mil. Dios. La madre mía que es, atención. Pero no, yo. espérate, espérate, espérate. Dios asesora Dios. de comunicación. Alexandra es comunicadora. Pero ella, ella no fue, ella no ha ido. Ella no ha, según tengo entendido, ella no ha ido a... A ejercer. A, a, a trabajar allá. Y está cobrando. Y está cobrando. Es una botella. Por más que ella intente justificarlo, ¿Sí? que buscó una forma de justificarlo, porque... ¿Cómo, cómo, según eh, forma? En la nota de, de belleza. La Explicó es... que la función que realiza en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primaria Infancia, Inaipi, donde devenga un sueldo de 110 mil pesos como asesora del Departamento de Comunicación, 401. en su declaración y en su cuenta de Instagram, que tiene más de 2 mil seguidores, que ha trabajado en colaboración con INAIPI desde diciembre de 2018 como asesora no empleada. O sea, que ya no tiene que ejercer. Con ok, entonces, ¿por qué ella está nombrada? Ella está uh -huh. haciendo una asesoría a quien ejerce el cambio, el cargo en sí, por ejemplo. ¿Y ella te va a tener que demostrar esa me asesoría? Explico, ella va y te explico. Te digo y te cuento. Y le da una... Tú eres el encargado de la página de Telenor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tú tienes una persona que se encarga de trabajar. Exacto. Tú le dices a esa persona que publica y que no, y cómo lo publica y cuándo y a qué hora es rentable para los likes, ¿verdad? Uh -huh. Tú eres el asesor. Ok. Pero aparte de, tú tienes que cumplir tu horario. Exacto. Tú estás nombrado como un colaborador de Telenor, no asesor. Ok. Lo... Entonces, ella está nombrada como asesora. Según el asesor, asesor. En la no... nota que ella escribió ahí, ella me está hablando como que ella fuera una gente que no es empleada, no. sino. Una asesora? Una pres... una... No. No asesorano, sino una persona, como que se dice, un, cuando tú le, le das una función al Estado, o sea, un, que le haces un servicio al Estado. Uh -huh. Cuando tú haces un servicio, o sea, como no tengo la palabra, se me fue. Una, un, una persona que, que le. Un por ejemplo, tú vendes galletica y tú le vendes galletica al Estado, tú sabes, tiene un contratista. Al ah, estado. un contratista. Es lo que ella quiso dar a entender con la nota. O sea, uh -huh. ella supuestamente. Porque ella es una contratista del Estado de INAIPI, pero para tú ser contratista del Estado tú tienes que pasar por el procedimiento sí, y tienes no que dice. ser registrado como contratista. Tú no estás registrada como contratista, ¿Y mi ser amor. No estás registrada como empleada, empleada le, le de INAIPI. Pregunta, le voy a hacer una pregunta. Ustedes sabían, le voy a hacer una, antes de que el Neto diga, ¿tú sabes quién es la directora de INAIPI? No. La esposa, la que era esposa del difunto Juan de los Santos. Que falleció. De Sport. Exacto. Eh, wow, berlinesa. Berlinesa. Yo leí aquí. Estaba leyendo. Esto está muy interesante. Estaba fíjate. leyendo. ¿Qué es INAIPI? Bueno. Naipi dice que ellos son la institución nacional de atención integral a la, a la primaria infancia. infancia. Responsable de gestionar la presencia. Presen, perdón. Eh, prestación de servicios de atención integral de la calidad de niños y niñas durante la primera infancia uh -huh. es decir de 0 a 5 años de edad de edad perdón, <coughs> y sus familias es una de nuestras prioridades favorecer las condiciones para que la familia las comunidades se integren en la gestión y darle seguimiento y cuidado de los servicios proporcionados así a la generación de corresponsabilidad social díganme ustedes Alessandra ¿Qué, de, ¿Qué forma puede asesorar? Dígame, dígame. No, no tanto eso, que ella no conoce la debilidad de República Dominicana porque no es dominicana. No se involucra en el perfil bajo de, de la dominicanidad. Señora, y hola. fuera parte de. No es comunicadora. No tiene una orientación. Pero al menos voy a, a trabajar. Aunque no sea, o sea comunicadora, no voy a trabajar. Por favor, por, por favor. Puede Mire, ser comunicadora, o no, no, pueda, no podemos hacernos lo no, loco. Pero para esa parte yo entiendo que debe ser profesional de la psicología y no es psicóloga. Hello. No podemos hacernos lo loco porque quién le cantaba al gobierno en todas las actividades. ¿Quién le canta? ¿Quién le canta? O sea que todavía le canta. Mosa Era Moisés La, para, la para y no dude usted que los primos y hermanos de de La Para sean directores de qué sé yo qué por allá o ministros de qué, o embajadores, porque que eso, de eso se trata aquí. De bueno, que en un sentido que se favor a involucrar y a relacionar creo, con el caso de César el Abusador, Amor Para y otros urbanos. Creo, no, a mí eso no, creo no lo mencionaron. ¿No lo mencionaron? No, no, a mí no, no ¿A cuál mencioné. fue que mencionaron? ¿Al Alfa? Ellos mencionaron supuestamente la al Alfa porque se había tomado fotos con Jaque Mate pero eso fueron los que mencionaron. Pero no relacionado, no, no, sino no, no. que él hacía fiestas allá. Sí, no, porque ahí iba a decir hasta con las semana, y llegó a hacer Sí, everybody, allá. pero tú sabes cómo uh -huh. es la gente aquí. Entonces... Yo Eso, lo que creo que Berlinesa, si se la... respetara como, como directora de INAPI, debería cancelar a esa muchacha mañana. Es no otra no, botella. No. Porque eso es una botella. Tú estás pagando, ¿sabes? Hubo, vi a una persona que dijo que tenía un niño de autismo, de un medio de comunicación, que es, parece que le negaron la ayuda de INAIPI, de esa persona, que lo dijo en el mañanero con el boli. Mencionó sobre eso. Y que cómo es que persona que tú le niegas la ayuda a niños que, que necesitan, tú se la das a una persona de redes sociales para que gane muchísimo dinero. Yo no estoy, yo no estoy a favor de Ahí eso. Vimos Ahí vimos en esa imagen cómo aparece que Alexandra está en nómina. Sí, tengo. O sea, ahí, ahí se la nómina. No, no es no una no, servidora es, del no Estado. No es un montaje, no es nada que ver. Ahí hay una foto como que se relaciona a, a, al oficio el vestuario, ¿verdad? Sí. Pero nunca ha ido. Sí, eh, bueno, Qué ella bueno. va de visita. Sí.